Fue aplazada el conocimiento de la medida de coerción contra un chofer acusado de golpear a un coronel del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. Será el próximo martes cuando se conozca medida de coerción a José Manuel Cáceres, quien propinó trompada al coronel Eusebio Escolástico en medio de protesta realizada por el Sindicato de Choferes de la Ruta San Francisco de macorís Villarriba. Esto a raíz de desacuerdo en la eliminación de la carpa que alberga a dichos choferes. ¿Quién pero tú pensabas que cortamos policía municipal? No, sí. Tú dijiste en ese momento que pensabas que cortamos policía municipal. Está arrepentido Está arrepentido de Está arrepentido de ver. Claro que sí. La defensa técnica del imputado solicitó que se suspenda la vista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 Pero creemos que ojalá que la, a nivel de la policía baje los ánimos, ojalá que el señor coláctico comprenda y entienda que ese es un, es un chicho bueno, que es un chicho trabajador y ojalá que entre la policía y la familia y los abogados de, del imputado se, se pueda lograr un acuerdo. Desde tempranas horas en el Palacio de Justicia, estuvo reforzado por agentes policiales y con la presencia de residentes en Villa Arriba que se desplazaron hasta este municipio, para brindar apoyo al chofer Cáceres. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.